Cosas para compartir, activos digitales para compartir. ¿Qué activos? Los que tengas, los que tú quieras. Esto funciona tanto en inglés como en español, pero yo te recomiendo estrictamente público anglo. Porque es más gente, porque tienen más oportunidad de estar en internet y porque pagan más. Es así de fácil, porque pagan más. Tú elige lo que quieras, pero yo voy a hacer el ejemplo con público anglo y si tú quieres lo puedes hacer con público hispano. Algo para compartir. Tú puedes compartir lo que tú quieras. Pero si no tienes nada para compartir, vete a Google y busca PLRs. Vamos a hacerlo ahora mismo. Mira, este es mi, mi Google, mi Firefox. Y aquí vamos a poner PLR Free. Y buscas PLRs. Hay un montón. ¿Ves? Free PLR, Free PLR, eh, 6 Website PLR, Download Free PLR. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Tú eliges uno, el que tú quieras. Me voy a ir a la primera. Free ebook download. Le voy a dar clic y voy a buscar un libro X, el que a mí me gusta. Mira, aquí está free con PLR, con MRR. Algún día te explicaré lo que es todo esto, pero ahora de momento vamos a ir aquí. Tiene que ser PLR. Y aquí tienes no solamente ebooks, mira, tienes templates, graphics, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Para efectos del ejemplo, yo ya me he descargado mi PLR. Así que simplemente lo voy a subir. ¿Dónde lo voy a subir? Bueno, aquí empieza la primera parte de la estrategia para ganar. Aquí solo descargaste, pero no has ganado nada. Te vas a ir a una página que se llama app Forever. Es una página que es un acortador. Es un acortador, pero de los que tienen publicidad. Tú cuando subas un archivo... Lo vas a compartir y cuando lo compartas y lo descarguen, atento, y lo descarguen. Si no lo descargan, solo por compartir no ganas dinero. Tienen que descargarlo. ¿Cuánto paga? Ah, pues esta paga muy bien. Te voy a mostrar ahora el Make Money. Mira, ves aquí dice Make Money, damos clic. Y los mejores precios del mercado. Mira, para ti en 7 dólares en cualquier tipo de archivo. Ya sea un archivo de 1K hasta 10 megas. En cualquiera y hasta 100 megas. 7 dólares. Tier 2, 4. Tier 3, 3. Y Tier 4, 3. ¿Cuáles son los tiers? Mira, Tier 1, Estados Unidos y Canadá. Tier 2, Australia. 3, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. ¿Y todos los demás? Todos los demás. Oye, México, Tier 4. Oye, Colombia, Tier 4. Oye, United Kidmon, Tier 4. Si no lo ves aquí en el 1, 2 o 3, es Tier 4. Y eso es lo que nos van a pagar. ¿Por cuánto? Por cada mil descargas, mil, atento, mil descargas. Si no descargas mil veces, entonces no te pagan nada. Por, por cada mil descargas, tú vas a ganar siete dólares, o cuatro, o tres, dependiendo. Así que bueno, tú subes cosas que la gente quiera descargar para que rápidamente generes dinero. Aquí vienen los modos de ganar dinero en el sitio. 20% de, de las descargas completas. Y además, si la gente se suscribe aquí a los premiums, tienes también un dinero. Tienes otras formas de generar, pero de eso hablaremos otro día. Hoy quiero que veas la estrategia que te voy a presentar. Luego hay más, por referidos. También puedes vender archivos, pero insisto, esto lo vamos a ver otro día. Métodos de pago. ¿Con qué te van a pagar? Con todos estos métodos de pago. Paypal, Payer, WebMoney, PerfectMoney, Paysera, Adcash, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Incluso Western Union, en México está Western Union, pero mínimo de pago son 200, ¿ves? Si tú te vas colocando, viene el mínimo de pago para Algeria, 25 dólares, 5 dólares para Arabia, 1 dólar para, eh, este también es un país árabe, pero no sé cuál es, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar para Paypal, 1 dólar para Payer... WebMoney 1.1, como ves en casi todas es un dólar. salvo en algunos, en, en Pioneer 50 dólares, Neteller 5 dólares, Screen 5 dólares, Western 200. Y en, y en fin, todos estos son con los que tú puedes recibir tus pagos. Dependiendo cuál sea, pues vas a tener un mínimo u otro mínimo. Si tienes Paypal con un, un dolarito, ya lo puedes retirar. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Bueno, pues nos vamos a dar de alta. Primero nos vamos a dar de alta, donde dice Sign Up. Le das clic a Sign Up. Rellenas tus datos, username, password. Otra vez pones el password, email. Rellenas el captcha y te das de alta. Se acabó. Eso es todo. No tienes que hacer nada más. Yo ya estoy, así que le voy a dar a Login. Le doy clic a Login. Esta es mi cuenta, así te aparece. Viene archivos subidos, el balance, mis archivos... La información, como ves, no hay nada. Es una cuenta limpia, absolutamente limpia. ¿Ves? Ahí está. Viene mi correo, el password, autenticador, de dónde soy, en fin. Y lo que vamos a hacer es, mira, aquí tienes el, el menú principal, las cuentas, tus archivos, los reportes, la información de pago, los, requ los requerimientos de pago, subir archivos, un shop site, si te vas a convertir en premium o no, en fin. Nosotros vamos a ir rápido y al grano, así que le vamos a dar a Upload Files. Damos clic a Upload Files. Vamos a subir el archivo que ya tenemos. Lo puedes subir tú desde tu ordenador por una URL, copiarlo o por FTP. Yo como lo tengo en mi ordenador, le voy a dar Chose File. Le doy clic. En mi caso fue un libro de Keto, ¿Ves? Absolute Keto, 53 páginas de un ebook, Muy bonito, así que le voy a dar a Open. Y me lo está subiendo. ¿Ves? Pues ahí está. Aquí yo puedo decirle que es, si es público o no. Viene una descripción si tú quieres ponerlo. Y vamos a ponerle. The de, de, Absolute Keto Bible. Y ya está. Le doy a Star upload Click. Me lo ha subido rápidamente. Absolute Keto Main. Listo. El enlace lo voy a coger desde aquí. Atento. Atentísimo con este tema. Clic. Te aparecen varios enlaces. El download link para los foros. Si quieres poner los foros, este es el código. Un HTML limpio para que tú puedas poner en cualquier web. Un enlace para borrarlo y un short link. Atento. Coge el short link y cópialo en un. Voy a copiar. Blog de notas. ¿Por qué copiarlo ahora? Porque no te lo va a volver a poner. Esta lista no te la va a volver a poner más. Así que cópiala antes de dar clic a ningún otro lado. Voy a guardarlo, este. Lo voy a volver a copiar en un blog de notas. Aquí está mi blog de notas. y Le voy a poner enlace acortado para compartir. Ahí está. S. ¿Por qué S? Ahora te lo voy a decir. Ya que lo tengo, ahora sí me voy a la fuente de tráfico. Yo te dije que la fuente de tráfico es nueva y va a ser gratuita. Y es así. No es Facebook, que todo el mundo está compartiendo en grupos de Facebook. No, no tiene nada que ver con redes sociales, pero es muy buena. Esta es la página en la que lo vamos a compartir. Se llama Limbertize. No te preocupes que abajo te voy a dejar los enlaces para que tú te puedas suscribir. Mira, esta página dice Limbertize te permite monetizar tu contenido o, o convertirte en un anunciante. Nosotros vamos a monetizar el contenido no vamos a hacer anunciantes monetizamos contenido listo como ves esta página es un search engine por exclusive content es un navegador es un navegador premium nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a este navegador a tener contenido no tenemos que vender nada no tenemos que hacer nada sí que podemos compartir para ganar más pero no es obligatorio no nos van a pagar apenas nada, creo que es un centavo por cada enlace que subamos, pero hey, la publicidad la hacen ellos. Ellos hacen la publicidad, ellos se encargan con sus canales, con su dinero, con sus presupuestos de enviar tráfico a esta página. Nosotros no tenemos que pagar nada, lo cual está bastante, bastante bien. ¿Cuánto tráfico tiene? Bueno, pues vamos a copiarlo. Le voy a ir a la página. Y en similar web. Yo voy a poner esta URL, ¿Eh? lo vamos a poner aquí, lo vamos a pegar y que me diga Linkvertise qué tipo de tráfico tiene. Míralo, ahí está, Linkvertise es la 2000 en el mundo, la número 2000, en Estados Unidos la número 52, la número 3 en categoría de juegos, videojuegos y consolas y accesorios. Atento, te estoy dando datos, te estoy dando muchos datos. Tiene 21 millones de visitantes al mes. El bounce rate es alto, pero oye, son 21 millones de, de visitantes. Y va subiendo, va subiendo, subiendo, subiendo. Está genial. Limbertize. Listo. Ya sabes que sí que tenemos tráfico. Tenemos tráfico. Así que no te preocupes que aquí hay tráfico. Bueno, esta es la página. Nos vamos a dar de alta nosotros. Aquí donde dice Limbertize te permite monetizar. Le damos clic a Learn More. Dentro de Learn More nosotros tenemos Advertisers, pero esta vez que dice Coming son, todavía no está activo. Nosotros somos Publishers. Nosotros somos Publishers. Le damos a continuar en Publishers. Y aquí, fíjate qué sencillo es, viene Regístrate. Register. Gana dinero online ahora. Comparte enlaces y gana dinero con cada visitante que le dé clic en tu enlace. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Nosotros compartimos los enlaces. Y cuando la gente visita la página y le da clic en nuestro enlace, nosotros ganamos dinero. Es muy facilito. ¿Ves? Aquí dice Make Money Today. Aquí podemos poner un enlace. Y si le damos a leer more, nos pone el video. Bueno, este lo ves tú con más calma después. Lo voy a quitar, ¿ves? Aquí te da la explicación. Lo voy a cerrar porque yo te estoy dando la explicación ya aquí y ahora. Le damos clic en registrarse. Es muy sencillo registrarte. Le pones tu username. El email, tu password, confirmas el password, aceptas los términos de servicios y aceptas todo lo que está mencionado en este email. Le dices que no eres un robot y te registras. Yo ya me he registrado para hacer más rápido el proceso y voy a entrar. Y este es mi dashboard del Invertise. Ves que yo tengo un centavo porque ya subí hace un rato un enlace y ya lo tengo ahí. Bueno, pues ves, es muy sencillito. Si tú tienes una web, puedes poner el script en tu web y ganar dinero, ¿ves? Si tienes un website con muchos links externos, monetiza tu, tu web entera en un solo paso. Y te aseguras ganancias, en fin, eso es otra cosa. Aquí te ponen los vídeos. Viene un programa de afiliados, support y vienen las settings. Dentro de las settings, viene el nombre con el que van a desplegar tus enlaces. Si vas a tener o no impuestos, ¿ves? El idioma y la moneda. Tú ahí ya lo tienes. Yo si, puedo poner aquí en display, en los links, puedo poner inf, puedo poner lo que quiera, puedo poner, por ejemplo, aquí, news, por ejemplo, news today, ¿ves? Y lo guardo. Ya está. Ahora yo soy news today. ¿Ves? Pues ahí está, news today. Listo. Y lo que vamos a hacer es a subir un enlace. Le vamos a dar clic a... Create Link, le damos clic en Create Link. Y aquí, y aquí vamos a poner el enlace que, que tenemos con nuestro acortador. Si tú utilizas cualquiera de los otros enlaces que te da Upload Forever, no los va a aceptar. Tiene que ser este el acortado aquí abajo. Le doy control C, me voy al Linkvertise, lo pego y simplemente con eso le voy a dar a este botoncito. Le doy clic al botón y ya está. Míralo, ejemplo, $5, versión bla bla bla, este es el previo, así es como se va a ver. Y dice short link title, describe lo más preciso en pocas palabras. En este caso es eh, Keto Bible, sin más, Keto Bible, o le podemos poner ahí mi Keto Bible. Tengo más palabras, pero con esas es suficiente. El título de la descripción. Te, te ayuda a traer nuevos usuarios. Tienes un mínimo de palabras. Así que vamos a dar clic. Y vamos a poner mi enlace. Es de only. Listo. ves Aquí te pone el contador de palabras. Me quedan 19. Ya está. Y luego viene el link de la descripción. Que también les pone más detalles. Fíjate cómo se va viendo aquí es tu anuncio. Este es el anuncio. Ellos van a poner este anuncio. Entonces vamos a ponerle. Vamos a ayudar a que la gente le dé clic a nuestro enlace. Y vamos a poner. Of. si no eres fluido en el inglés, como yo no soy fluida en el inglés, te vas al traductor de, de Google y aquí pones, por ejemplo, español y lo pones al inglés. Y yo estaba poniendo aquí, por ejemplo, de keto y keto. Y vamos a poner Keto. La Biblia de Keto es la única guía que necesitas para alcanzar. Las metas que te para alcanzar, para alcanzar, eh, bueno, la Biblia, bla, bla, bla, perfecto. Y vamos a darle a copiar aquí, me voy nuevamente al Invertize y la voy a poner ahí. Ya está, mírala, fíjate, ahí está la... La descripción, todo genial. Tengo más texto, ¿ves? Puedo poner más texto si quiero. Vamos a poner lo siguiente, que son las preguntas frecuentes. ¿Ves? No me deja avanzar hasta que haya terminado. Le voy a dar clic aquí. Tú no te preocupes porque le vas a dar más y solo vas a poner tal como te aparece aquí. Uno, dos y tres. Y ahora sí ya te deja porque esto es opcional. Entonces le vamos a dar clic aquí. Y el siguiente paso es determinar tus ganancias. En este paso puedes especificar qué pasos tiene que hacer el usuario para completar el desbloqueo de acceso al el contenido. Y puedes ganar según lo que tú quieras. Mira, por ejemplo, aquí está solamente el banner. Puedes poner add Addons, Related Topics, Sponsored Articles, Download Manager o App Download. Y me voy al siguiente paso. En este paso ya he terminado. Yo ya terminé. Puedo compartir yo mi enlace, ves este, o mi perfil. Yo no tengo ningún perfil ahora mismo. Solo tengo enlaces. Lo voy a copiar, lo voy a poner aquí en un blog de notas. Y yo no tengo que compartirlo. No es mi trabajo, es trabajo de ellos. Ellos ya se encargarán de que la gente llegue a mi enlace y le dé clic. Voy a darle en Down. Y eso es todo, mira, aquí está, eso es todo, tengo dos enlaces, sigue siendo balance de uno hasta que me lean el, el, el enlace nuevo. Si quieres ver el previo, aquí, mira, the only Keto book you o la de Keto Bible for free, bla, bla, bla, genial, súper bonito. Este es otro que he subido en las fuentes, Tenemos a Fonts, bla, bla, bla, genial, listo, ya estamos. Luego en las políticas de la empresa y ya está, eso es todo. Nosotros ya solo nos queda esperar a que funcione la red de tráfico. Vamos a probar nuestro enlace solo por curiosidad, ¿ves? Vamos a abrir una ventana de incógnito, lo vamos a pegar y vamos a ver cómo lo vería el usuario. Mira, así es como lo ve el usuario. Valida que no son robots. Esto es lo que ven. Esto es lo que ve el usuario. Mira, aquí está nuestro anuncio de Keto Bible. De Keto Bible, las preguntas frecuentes. ¿Qué es News Today? ¿Te acuerdas que yo me puse News Today? ¿Qué es el... bla bla bla? ¿Cómo descubro más? Bla bla bla. Bueno, pues ya tienes el paso a paso. Tienes, tienes el acortador, tienes la fuente de tráfico y también vas a ganar aquí. Si la gente le da clic aquí, no solamente vas a tener el tráfico gratuito, sino que aquí es donde vas a ganar el dinerito. Mientras más archivos subas, mejor. Y mientras más clic le dé a la gente aquí... Mejor, porque puedes ganar por ambas partes. Espero que te haya gustado este vídeo en el cual hemos visto cómo puedes generar ingresos muy fácil sin tener apenas nada más que un correo electrónico y compartiendo contenido que ni siquiera tienes que hacer porque para eso existen los PLRs. Vamos a recapitular. Primero, tienes que tener un contenido para compartir. Luego, tienes que ir a... Upload Forever, que abajo te voy a dejar todos los enlaces, no te preocupes. Y crear tu contenido, conseguir tu enlace acortado. Después te vas al Invertize, te das de alta como, como Publisher y subes tu enlace. Y ya, eso es todo. Esperas a que el tráfico llegue. Bueno, Marketer, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado esta forma de ganar hasta unos 77 dólares cada 10 minutos. Recuerda que te van a pagar por descargas antes. Bueno, Marketer, no me queda nada más por decirte el día de hoy. Te agradezco mucho el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te recuerdo nuevamente que los enlaces los dejo aquí abajo. Te invito a ponerlo en marcha cuanto antes. No tardes, implementa para que empieces a generar ingresos muy, muy rápido. Se despide Betty Romerito. No sin antes decirte que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!